En el medio de comunicación y de manera especial a la empresa en la cual él duró decenas de años laborando, que es este grupo Telenor, y es nuestro gran amigo eh, Pedro Fernández, quien en el día de ayer eh, falleció en un centro médico de Santiago, aquejado por diversas. Eh, Razones, ¿verdad? En principio, cuando fue llevado a Santiago para ser tratado por el asunto de salud, que le había dado a, a las razones que lo llevaron ya a, él, a su fallecimiento, y al final, pues, le hicieron su prueba y dio positivo a este virus. Lamentablemente, el día de ayer, pues, nuestro querido amigo Pedro Fernández, pues, falleció. Paz a los eventos de... Pedro Fernández, el periodismo, la comunicación en el día de hoy está de luto por el fallecimiento de Pedro Fernández. Así que pedimos a Dios que tenga un lugar reservado donde él está en este momento. Así como también seguir nosotros pidiendo por todos los que hasta el momento están siendo afeitados a la derecha por este virus que está causando estragos en el mundo entero. Paz a los restos de Pedro Fernández. En otra orden, eh, vimos nosotros ayer unas declaraciones que diera el presidente de este grupo Telenor, el señor Julio Vargas, refiriéndose. Eh, Estas declaraciones fueron dadas para una cadena eh, nacional, eh, específicamente para CDN, donde él le pedía en su condición de presidente del grupo Telenor, en su condición de de una persona que tiene toda la calidad eh, a vida y por haber para hacer este tipo de exigencia, y en este momento eh, donde estamos llamando a que depongamos nosotros esa actitud, eh, muchas veces que exhibimos, eh, de estar ajeno a la sensibilidad y al dolor ajeno. El señor eh, Julio Vargas declaró de, de, para hacer y, y este medio que me estaba pidiendo al gobierno, al presidente Danilo Medina, es el aislamiento total de la ciudad de San Francisco de Macorís, cerrar a San Francisco de Macorís, para de esta manera obligar a esta ciudad a que sus municipios se queden en su casa por la manera tan irresponsable, me disculpan el término, fue un poquito crudo, Irresponsable, que nosotros. como nosotros hemos asumido este llamado que, hace, eh, que hacen las autoridades de que debemos quedarnos en nuestra casa. Ciertamente, reitero, una gran mayoría de municipios están en la necesidad de, de alguna manera, conseguir el sustento. Entonces, es ahí donde debe entrar la mano solidaria del gobierno proporcionarle, suministrarle, hacerle que llegue de alguna manera esas raciones alimenticias para que las personas, para que los municipios no tengan la mínima posibilidad de salir a las calles y continuar contagiando a todo el mundo de este eh, virus que está afectando el mundo entero. Así que yo me uno, nosotros como ellos también nos unimos a ese clamor, a ese pedimento, casa el señor global ya presidente, de este grupo Telenor de que San Francisco de Macorís hay que aislarlo, así como hizo en China en esta ciudad donde surgió esta epidemia, en la ciudad de Wuhan, en China, que tiene alrededor de unos 60 millones de habitantes, tomar la decisión de aislarla en su totalidad. Hoy, hoy, afortunadamente se están viendo los resultados de esta situación. Así que reiterar, nos unimos a este pedido que hace don Julio Vargas. Eh, para que el presidente, de una vez por todas, conjuntamente con las autoridades, tome esa decisión. Y creo que posteriormente estaremos nosotros recibiendo los beneficios que podría generar esta decisión del presidente. Así que, reiterar, nos unimos a la, a la petición que hace el presidente del Grupo Terreno Global, así como también veíamos nosotros que el día de ayer a ese comunicador Franco Maturizano. Eulogio de este pueblo que vive en la ciudad de Santiago, Nelson Javier también dedicó su espacio, eh, buenas noches, eh, a esa abrir los, los teléfonos para que personalidades y figuras se eh, llamaran, se comunicaran al espacio y de esto pues identificándose con esta acción. Así que también Nelson Javier se hizo eco de esta petición que hizo Don Julio Vargas.